La Dirección de Asuntos Académicos a través del Centro de Desarrollo Docente, Evaluación y Educación Continua ofrece el curso-taller Herramientas de Interacción Digital. Está dirigido a docentes en general y se enfoca en el uso de plataformas electrónicas que le permitan al maestro crear, administrar y distribuir actividades como enviar materiales, lecturas, tareas, generar exámenes en línea, presentaciones y videos. Se desarrollará en la Escuela de Bachilleres Venusiano Carranza en Torreón del 16 al 18 de junio junio de 2020. La Coordinación General de Educación a Distancia invita a participar en los talleres de modalidad virtual, liderazgo efectivo y comunicación asertiva. Se desarrollarán actividades para acreditar ejercicios prácticos, explicación profunda de los temas, evaluaciones por módulo, se contará con apoyo audiovisual, se fomentará el autoaprendizaje y la adaptación al cambio. Inscripciones en la página www.campusvirtual.guadec.mx o en los teléfonos 844 410 9954 y 844-414-7858. Vinculación. La Coordinación General de Vinculación llevó a cabo el Foro de Prácticas Profesionales en la Unidad Torreón. El objetivo fue concientizar a los estudiantes sobre la importancia de las prácticas profesionales e invitarlos a conocer las necesidades actuales de las diversas áreas profesionales para generar un canal de comunicación hacia el sector empresarial. Participaron expertos de diversas áreas administrativas, de la construcción, artes, ingeniería, social, salud e investigación.